En medio de la sesión de este miércoles en la sala capitular, una acalorada discusión se originó entre el alcalde Alex Díaz y el regidor por el partido Moda Cristino Rodríguez Villa. Palabras fuera de contexto se escuchaban en medio del incidente registrado en la sesión ordinaria. bueno Bueno, vamos a trabajar, vamos a trabajar aquí. Es un hombre de pelo en pecho, y es un hombre que tengo visión, y no tengo cola que pisar. A pesar de la intervención de algunos regidores, la discusión alcanzó niveles superiores. Usted no, usted, no usted tiene que aprobar los arbíticos aquí, para que haya dinero aquí. Y yo soy el problema. que el presupuesto usted sí, y no lo mandó usted? usted no lo usted y cómo desmaya usted no compra el presupuesto de este pueblo usted le compra en el pueblo ¿cómo va de los haitianos? usted se va a defender a los haitianos usted es un enemigo de este pueblo usted es un enemigo usted es un tan Usted no vale un chévere en este pueblo. Como usted ha tenido que pagar a mí. Vamos a legislar aquí para trabajar, para desarrollar aquí. La trabajé, el pago de vos. La tengo. Usted me un dinero. Y usted no falta nada. A ver, compañeros, la ven 100 millones de pesos y usted lo recobra y hay soluciones para que le cobre. Ay, recobra mi fuerza, eso no. Vaya, recobra La sesión debió ser suspendida por unos minutos para que retornara la calma.